Padme también permite guardar los resultados de la búsqueda en carpetas que denomina colecciones. Para ello, es necesario tener una cuenta en el área personal. Una vez que hayamos realizado nuestra búsqueda, seleccionamos los resultados que queramos guardar y, desde Send to, colección o colecciones, Clicamos en añadir a colecciones. Aquí tendremos dos opciones. Una, crear una nueva colección o añadirlo a una colección existente. Lo vamos a, a añadir a una colección existente, pero hay que elegir Shoes a Colesio y vamos a decir que en Neoplasm. Salvamos la búsqueda y ya tenemos... La, los resultados en nuestra carpeta. Como podéis comprobar, Neoplast y se han añadido los resultados. Desde aquí podremos modificar la búsqueda, diseñar la configuración de visualización, salvar y guardar en diferentes formatos, seleccionar si la búsqueda, si la, la colección es privada o pública. Pública te permite generar. Un, un, una URL que te permitirá compartir el, la página web, en internet y en las redes sociales. Si volvemos y decidimos que queremos guardar esos cinco ítems en una nueva colección. Nos dice que... Nombremos esa carpeta, salvamos y podemos comprobar también en Edit Your Collection que la carpeta está creada con los cinco ítems. Igual, pública o privada, pública en función de nuestras necesidades o privada si es para uso personal. También desde... Mi área personal podría trabajar con estas carpetas, estas colecciones. Desde aquí me permite cambiar el nombre o la visualización pública o privada y guardar los cambios. en editar, exactamente igual que vimos antes, pero desde mi área personal. Además de las carpetas personales que el usuario puede crear en su área personal, carpetas o colecciones, el sistema te da tres por defecto que no se pueden eliminar: Favorites, My Bibliography, a del Citation. Tanto, My Bibliography And other citation están relacionadas con las publicaciones del autor, del investigador. Podrá recoger todas las referencias que el investigador tenga en PadMed. También podrá recoger referencias de otros, de otras bases de datos, de otros recursos que tendrá que introducir a mano. Y en favoritos, la carpeta es una colección permanente con las referencias más relevantes. Si entramos en el área personal, Manager Collection, vemos que estas tres están identificadas como permanentes del sistema.